Décima sesión del ciclo denominado Historias de cine, eh, con, yo diría, una de las películas, desde mi punto de vista, esenciales del, del ciclo. Crónica de Ana Magdalena Bach de Jean-Marie Straub, inicialmente cuando la película se estrenó de Jean-Marie Straub, ahora de, y es justo que sea así, de Jean-Marie Straub y Daniel Huy durante mucho tiempo uh, las primeras películas de Straub se firmaban solo por la parte, digamos, de la pareja, la parte masculina, y a partir de un determinado momento uh, los dos uh, firman el trabajo colectivo, porque es realmente un trabajo colectivo. Eh, voy a dividir la um, presentación en dos partes. Una primera, para los que no estén familiarizados con el cine de Jean Maestro y Daniel Higué, eh, unas eh, reflexiones generales que intentan cubrir todo su cine, más de 50 años de trabajo cinematográfico en común, entre comienzos de los 60 y 2006 que es, eh, muere Daniel Huyé, prolongado después en solitario por Jean-Marie eh, que todavía continúa en activo. Eh, y una segunda parte específicamente dedicada a la película que van a ver, que en cierta medida permite resumir muchas de las cosas que si luego continúan viendo otras películas de Strobillet encontrarán ustedes por su propia cuenta. Como era la décima sesión, no me ha parecido impertinente hacer una especie de definición del cine de Straubillé en diez palabras. En diez palabras. Entonces voy a dividir en diez pequeñas microintervenciones lo que yo pienso fundamentalmente sobre el cine de Strobillet. básicamente. Eh, el orden puede cambiarse, eh, todas las palabras unas llevan a otras pero he elegido una presentación a propósito o, o desestructurada, si quieren ustedes, no por orden de importancia, sino según me van viniendo las, esas palabras. Comenzaré con una primera palabra que sitúa, yo creo, el cine o que intenta situar el cine estrobillé en el contexto del cine mundial, del cine que vemos, del cine que se hace y del cine que se produce en el, en el mundo. Y esa palabra es la palabra resistencia. El cine de Strobillet es un cine que combate abiertamente en dos frentes distintos y lleva una pelea importante en dos campos de, de batalla. El primero, el conflicto con lo que ellos llaman, y no está mal dicho, los comerciantes del cine. Su cine es un cine que se aparta de manera radical palabra que va a salir repetidas veces a lo largo de, de esta charla, de las convenciones habituales del cine, de, de eso que yo llamo el cine de todos los días, que algunos llaman el cine mainstream y que podrán ustedes encontrar otra fórmula, y al que el cine de Stroup levanta, por así decirlo, una, una alternativa. Pero además el cine de Stroup resiste en otro territorio no menos importante, que el cine, digamos, de la producción cinematográfica, que es lo que llamaríamos la pelea contra lo que también ellos llaman la policía, la policía del pensamiento. Los Straub no vacilan en declararse cineastas radicales, cineastas comunistas, incluso en algún momento el propio Straub se ha definido a sí mismo en la Mostra de Venecia, aprovechando que le daban un león de oro. ...o de reconocimiento toda su carrera como un terrorista cinematográfico... entiéndalo eh, ...el apellido cinematográfico se lo pongo yo... <ríe> él, no, ...él no lo dice así... ...pero creo no malinterpretar lo que dice... ...lo que dice Stroh... ...por tanto... Eh, ...un doble... ...una toma de posición en dos territorios muy claros... ...en el territorio digamos de... ...qué cine hacer... ...y contra qué... ...se levanta ese cine que se hace... ...de qué cosas hablar de muchas cosas que algunos no quieren que se hablen y otros eh, tienen interés en, en ocultar. Por tanto, primera idea que hay que eh, tener clara es un cine que resiste y que resiste los embates del cine de, de todos los días y el cine de la censura y el cine que no quiere enterarse de lo que pasa alrededor de, del mundo cinematográfico y que se niega a enfrentarse con la realidad. Primera idea. Uh, Enlazamos con esta, obviamente, la idea del comunismo. Antes he dicho cineastas comunistas, cineastas comunistas que se declaran como tal cineastas comunistas. Atención, uh, cineastas comunistas no en el sentido convencional, también nada es convencional en el cine de los Strobe, no en el sentido de cineastas de partido, no lo son, no han sido, no lo han sido nunca y me da la impresión de que eh, Strobe se va a morir sin serlo jamás. ¿eh? pero sí cineastas que se sitúan en una cierta órbita ideológica, en un cierto pensamiento. Para explicarlo muy claramente, si siguen esos 50 años de, de carrera cinematográfica, el cine Stroh se va dirigiendo progresivamente hacia algo que realmente le alcanza mucho antes de que esté hoy en día, en, como dicen ahora los políticos, en las agendas, ¿eh? en las agendas. que es... Eh, una utopía mm, comunista, ecologista, que eh, se sitúa, digamos, en, en un momento de crisis civilizatoria, por así decirlo de alguna manera. Y el cine Strobe, eh, si encuentra un lugar político, es ese precisamente, el de una utopía que permita salvar la crisis de civilización en la que estamos inmersos. Y eso... ¿Piensan ellos? Solo una utopía comunista, volver a las raíces de un cierto comunismo. El comunismo no, es, no será Lenin, no será, por supuesto, Stalin, el comunismo será Helderlin, el poeta alemán romántico que enuncia una especie de sociedad ideal y al que dedicarán varias películas. Dice palabras de Straub para no malinterpretarle, una utopía comunista que busca algo, que sueña con algo. Hacer sentir, esta frase me parece extraordinariamente clara, hacer sentir en cada momento de nuestras películas que las cosas pueden ser diferentes. Es decir, esa es la, la posición. Un cine que pretende mostrar que el mundo puede ser distinto, ¿eh? a condición de que nos pongamos, por decirlo, a ello. Resistencia, comunismo. Tercera palabra, eh, biografía. Straub y son franceses, de nacimiento. Straub en concreto, además de una región muy particular, que es la Lorena, una región que ha sido Francia, Alemania, ha vuelto a Francia, ha vuelto a Alemania, ha vuelto a Francia, es decir, que ha conocido todo tipo de movimientos políticos, de anexiones, desanexiones, etcétera y a la que él le va a dedicar dos, la pareja va a dedicar dos películas en dos momentos determinados, una película llamada Loringen, que es el nombre alemán de Lorena, de la Lorraine, ¿eh? y otra llamada Un heredero, Un heredero, dos películas que reflexionan sobre ese lugar concreto y la posición, por tanto, que ellos ocupan en ese lugar eh, concreto. Una biografía que es también, que es también la biografía de... Un recorrido por Europa, un recorrido por Europa. Los Strobe han hecho películas en Alemania, lo que van a ver ahora es una película alemana, han hecho películas en Francia, han hecho películas en Italia, las han hecho con técnicos, actores y equipo provenientes de múltiples países, formando, digamos, lo más parecido que uno pueda encontrar aunque a ellos no creo que esta idea les gustara demasiado, a un cine europeo. Saben ustedes que hay una discusión por ahí ¿eh? en torno a si existe o no existe un cine que pueda ser denominado europeo, de la misma manera que decimos cine español, cine francés, cine inglés. Es verdad que no sabemos muy bien lo que decimos cuando decimos cine español, inglés, francés, vasco, si quieren ustedes también, y mucho menos cuando decimos cine europeo. Eh, dicen, si hay unos cineastas europeos, dicen en una entrevista somos nosotros, que hemos hecho películas por toda Europa y con todo tipo de, de equipos eh, multipaíses, eh, multi por así decirlo, ¿no? cojan ustedes una película como Antígona. Un texto de Sófocles, en la versión alemana de Friedrich Holdering, rodada en, en Italia, en decorados oh, de Sicilia, con actores alemanes del este, todavía entonces el momento que Roda Antígona todavía existe, eh, con técnicos eh, franceses. Bueno, un puzzle suficientemente interesante, decía suficientemente interesante, de lo que puede ser cine europeo. Nada que ver, por tanto, con esa concepción del europudding, que se ha llamado en algún momento de ese cine promovido, digamos, de las instancias oficiales. El cine de Straub es un cine siempre al margen, por así decirlo, de las instancias oficiales de, de, de producción. Bueno, esto forma parte de la biografía de los cineastas, este recorrido. Los Straub han, se han movido en 50 años de cine buscando siempre el lugar donde podían ser fieles a sí mismos y hacer el cine que tenían, digamos, en la cabeza y que creían que era el cine que debían hacer de alguna manera. No hay, yo diría, ningún otro cineasta, aunque este sea un cineasta de dos cabezas, claramente, no hay otro cineasta que ha hecho tantas películas en tantos años al margen del cine oficial y sin embargo películas absolutamente controladas a todos los, a todos los niveles. Es un milagro, eso tiene que ver también con que una película no empieza el día que empieza el rodaje, sino cuando empiezan a, la, empieza a gestarse y a buscar los medios de producción y a pensar aquello que quiero contar y a buscar los aliados posibles en los que me puedo apoyar para hacer la película, no hay ningún otro caso de cineastas radicales en lo estético y radicales en lo político que hayan conseguido llevar una obra continua. La historia del cine, la historia del fracaso permanente, de todos los proyectos que se salen, digamos, del, eh, del marco institucional. Eh, los estros demuestran que eso puede no ser así, a condición de hacer las cosas de una determinada manera, saber lo que uno quiere hacer y saber a qué puede y a qué debe renunciar y a qué no debe ni puede renunciar nunca. Los ¿Eh? nunca han renunciado a nada esencial para hacer lo que, eh, lo que hacen. Otra palabra que ya ha salido, pero no la ha enunciado como tal, es la palabra Pareja. Eh, la colaboración de Daniel Lillé y Jean-Marie Straub se ha extendido a lo largo de más de 50 años, desde mediados de los 50, desde el momento en que se conocen, hasta la muerte de Daniel Lillé, ha sido un trabajo compartido absolutamente, es decir, han compartido todas las decisiones de todo su cine a lo largo con una... ...particular división del trabajo... ...que en cualquier libro más amplio... ...tampoco tenemos tiempo de tocarlo todo... ...sobre el cine Strobe, ...encontrarán ustedes... ...cuáles son las partes, digamos... Que, si, ...que se reservan... ...si tienen curiosidad... ...hay un extraordinario documental de Pedro Costa... ...sobre cómo trabajan los Strobe, ...donde se les ve trabajar... ...montando una de sus películas esenciales... ...Sicilia, una película de los años... ...una de sus grandes películas de los años 90... Y donde podemos apreciar la peculiar, singular manera de trabajar y de repartirse el trabajo. La división del trabajo, por tanto, la colaboración, el control. Yo que he seguido la obra de Straub desde los comienzos, he tenido la suerte de poder seguir los 50 años en paralelo a la, a la producción. Eh, Nunca lamentaremos lo suficiente la desaparición de Daniel y Gé en 2006. Las películas posteriores de Maestro siguen siendo igual de inventivas y igual de interesantes que antes de la muerte de Daniel, pero les falta, al menos yo creo, percibir un elemento que solo Daniel y Gé ponía, que era el control absoluto sobre la película. Es decir, uno tiene a veces la sensación de que algunas cosas de estas últimas películas si Daniel hubiera estado ahí, hubieran sido todavía mejores. ¿Eh? No es, son estupendas, pero falta ese último elemento. Hay una película que permite comprobar esto de manera estupenda, una película llamada eh, enfáticamente, además, en el 2017, hay que ser muy valiente para tener una película que se llama Comunistas, ¿eh? que precisamente da una evolución de las luchas del comunismo a lo largo del, del siglo XX. Todos son fragmentos, eh, montada con fragmentos de antiguas películas de Stroop, con la excepción de un fragmento rodado específicamente para la película. Les mentiría si les dijera que ese fragmento rodado especialmente para la película es un punto inferior a los anteriores y es justo en el que no está Danielli detrás. No está poniendo, digamos, ese control que ya se ve muy bien en el documental de Costa, que ponía en discusiones sobre un fotograma arriba, un fotograma abajo a la hora de montar un plano. Esas discusiones que dicen, pero estos señores, eh, el rigor digamos, del trabajo eh, que Daniel y yo ponía, eh, ¿por qué hay que cortar aquí y no aquí? ¿Por qué los subtítulos eh, tienen que ser de esta manera y no de otra? ¿Por qué en eh, determinados fragmentos de las películas que no se exhiben en el idioma en que hablan los personajes eh, tienen que subtitular o no? Decisión importante que tomaba digamos, eh, eh, ella siempre. Hay una frase de Brecht que suele ser muy malentendida, pero que yo creo refleja estupendamente bien eh, lo que era la colaboración entre Daniel Hivier y, y Jean-Marie Straub. Dice Brecht, amar es producir con las capacidades del otro entiendan bien la frase, esta frase puede despertar ¿eh? en, cierto, en estos tiempos que corren, unas ¿eh? eh, eh, ciertas acusaciones, pero sin embargo, si algo muestra el cine de, de Straub, ¿eh? es pero leanlo también, del, de, no del lado Straub hacia Ille, yes, sino también de Ille yes, hacia Straub, amar es producir con las capacidades del otro, es decir, ser capaz ¿eh? de sacar lo mejor del otro, es sacar lo mejor del otro en el rodaje. Las películas no serían como son si no fueran obra de, esta, de estas dos cabezas, digamos, unidas en una vida común compartida absolutamente en todos, aspectos, en todos los aspectos, de los cuales uno, no sé si el más importante o no, es la fabricación de esos objetos que nosotros denominamos películas ¿no? y que ellos fabrican como nadie. Sexta palabra, sistema. Dos pinceladas sobre el sistema Strobe. Si tuviéramos más tiempo, me extendería mucho más sobre esto, pero nada más quiero citarles tres cuatro cosas que están en la película que ustedes van a ver y funcionando de manera eh, fantástica. La extremada simplicidad del sistema. Es un sistema extremadamente simple. Ellos dicen, son otros los que hacen películas complicadas, las nuestras son muy sencillas, el problema es que la gente no quiere verlo, pero no hay películas más sencillas que las nuestras. Las películas complicadas son las del cine de todos los días, esas sí que son complicadas, por las razones que sean, no tienen interés en, en aceptar la simplicidad de nuestro, de nuestro cine. ¿Y en qué consiste esa simplicidad? En una idea fuerte que ellos aplican con rigor espartano, en lo que Straub llamó, en un texto muy poco leído y muy poco conocido, el plano bioscópico. ¿Qué es esto del plano bioscópico? El plano bioscópico es un bloque de espacio-tiempo, de imagen y sonido, de imagen y sonido, desde el momento en que comienza la filmación hasta el momento en que hace el corte, ¿eh? ese bloque. Todos los planos de, de Straub son plano bioscópico. Siempre con sonido directo, siempre con sonido directo, sonido directo. La imagen va con su sonido, siempre con su sonido, ¿eh? siempre. Sonido, y quiero puntualizar, van a oír ustedes, Dolby Mono. Eh, Stroop detesta el Dolby Estéreo, los efectos del Dolby Estéreo. ¿Por qué Dolby Mono? Porque en el cine, detrás de la pantalla, dice Stroop, hay un altavoz, uno, un altavoz normalmente, en los tiempos y por ahí sale el sonido, por tanto dejémonos de repartirlo por, eh, por lugares el sonido de esa la extraordinaria sensibilidad del sonido de las películas de los Stroh ¿eh? el sonido del ruido, del viento en los árboles, por ejemplo, de las pisadas de las personas eh, del gesto de levantar de la mesa un plato por ejemplo, es algo realmente admirable, Bloch Todas las películas de Strom no son más que bloques bioscópicos juxtapuestos. El otro día cuando hablé de Bresson les dije, en Bresson se suspende la oposición entre tipos de planos, todos los planos de Bresson son primeros planos, eh, aquí habría que decir todos los planos de Strom son planos secuencias, duren un segundo, duren diez minutos, no hay ninguna difusión, es un bloque bioscópico. ...un bloque de espacio, tiempo, imagen, sonido... ...siempre lo van a ver funcionando aquí. Todavía más, el cine de los Strobe es un cine del presente... Strobe, y sostienen tienen una, una idea bastante obvia... ...y que sin embargo el cine de todos los días niega... ...el cine es un arte del presente... ...la imagen cinematográfica está siempre en presente... ...la cámara filmadora atrapa lo que está delante de la cámara en el momento en que lo está filmando, es decir, eh, siempre es puro presente, puro presente condensado, puro presente atrapado, por tanto, eh, la tarea del cineasta es ser fiel a eso, a ese mecanismo natural del cine y basarse en eso para conseguir todos los efectos. Por tanto, bueno, eh, una regla, nunca disociar la imagen y el sonido, nunca disociarlos, Uh, segundo, filmar siempre en presente, por tanto, filmar siempre en presente, nunca, reconstru nunca reconstruir, dirán ustedes, y la película que vamos a ver hoy eh, es así reconstruyen, luego vuelvo sobre eh, sobre eso, no reconstruir, no reconstruir, eh. filmar siempre en presente, si quiero hablar del pasado solo puedo hacerlo hablando del presente, filmando el presente, en sus últimas películas, esto es muy patente, es decir eh, en lugar de reconstruir el pasado, filmar los lugares donde pasaron las cosas, en los lugares que guardan la cicatriz, la huella, el sentido de lo que pasó en esos sitios. La cámara filma esos lugares y muestra, en todo caso, a personas que nos cuentan lo que pasó en esos, en esos lugares. A veces ni eso siquiera, y nos dejan a nosotros, espectadores, que reconstruyamos. Por tanto, de aquí se deduce una séptima palabra, que es la palabra lugares. Los Strobes son los cineastas del lugar. Ningún otro cineasta, ningún otro cineasta han trabajado más a fondo la idea del, del lugar. Si no hay que olvidar el pasado, pero no hay que reconstruirlo, hay que buscarlo en el presente. Por eso eh, la idea de que el cine es una huella de lo real y que en esos paisajes, que eh, filma su cine y que en esos lugares en los que filma, se guarda la huella del pasado, a la manera, es como la geología, si cortamos eh, un terreno en vertical, encontramos eh, capas, superpuestas el pasado está siempre ahí, aunque a veces no esté a primera vista, pero el pasado siempre está. Piensen ustedes, por ejemplo, en, el, en el, algunos momentos que vamos a ver ahora, los que luego haré, eh, referencia. El palincesto como idea cinematográfica, un palincesto ya saben lo que es, es eh, un texto eh, que ha sido borrado para escribir otro encima, ¿eh? Eh, Bueno, eh, pero el texto borrado está ahí debajo, está ahí debajo, entonces la tarea de los cineastas es extraer, excavar, los cineastas son mineros de la realidad, sacan eso que está ahí, no está a la vista, no está en primer término, eh, simplemente filmando lo que está a la vista, haciéndonos vivir, digamos, en esos eh, lugares y en esos eh, sitios. <ríe> Hay un, eh, ser cineastas del lugar les, lleva, les ha llevado a buscar mm, eh, su espacio particular. las últimas eh, épocas de la carrera de Jean-Marie y de por razones, entre otras, personales eh, de su vida. Y de... Están rodadas prácticamente todas las películas en una zona muy reducida. Eh, está de moda decir que hay algunos grandes cineastas que tienen sus espacios eh, naturales. Eh, John Ford y el Monument Valley. Bueno, también los tiene tienen su Monument Valley en eh, particular, sobre todo en la, última, en la última época un pequeño arroyo muy modesto, muy pequeño, un pequeño barranco, en un pequeño pueblo de la Toscana llamado Buti, donde ellos han vivido mucho tiempo, donde han dirigido un pequeño teatro popular y han ensayado con sus actores de ese teatro muchas de las películas que van a hacer y todas las películas suceden en ese pequeño lugar, una especie de inversión del paisaje del, los, del cineasta que para ellos es uno de los más grandes de la historia del cine que es John Ford ¿eh? que es John Ford es decir, ahí donde Ford es el cineasta del gran de los espacios los Strokes son los cineastas de ese espacio pequeño reducido donde todo su cine se concentra en un pequeño barranco que se repite una y otra vez el paisaje en, en todas las en todas las películas su monumento en particular construido digamos también de, de esta manera eh, Octava palabra, constelaciones. Constelaciones es una palabra que tomo prestada a Malagme. Con Malagmé los estados han tenido una cierta relación a través de una película que han filmado. ¿A qué quiero hacer referencia la palabra constelaciones? Los estados trabajan a veces por series. Por series. Eh, dos películas dedicadas a Cézanne, dos películas dedicadas a Heinrich Boll tres películas dedicadas a Maurice Barre, dos películas dedicadas a Helderlin, tres películas dedicadas a Lio Vittorini, tres películas dedicadas a Arnold Schember, cuatro o cinco películas dedicadas a Cesare Pavese. Es decir, eh, encuentro con algunos autores eh, de los que parten y a los que eh, exprimen, por así decirlo, en repetidos acercamientos en distintas eh, películas. Eh, contra el cine también de todos los días, que procura eso que llamaríamos la multivariedad, eh, los estrope por el contrario, prefieren agotar la beta, prefieren agotar determinadas betas concretas eh, y trabajarlas. Son betas muy concretas, muy específicas, autores muy singulares, autores que para ellos son un cierto faro intelectual, un cierto faro de pensamiento político y, y artístico. ¿Eh? y que por tanto les merece la pena continuar eh, y excavarlo. Y como, pasa, eh, como pasaba en Ozu, eh, si se acuerdan ustedes, eh, eh, también en Ossetrof eh, funcionan estas relaciones entre las películas, también a veces eh, ver... Una, película de, una de las tres películas de Schenberg está muy bien, pero si uno, ve las tres, si uno ve las tres, el efecto es otro. Está muy bien ver una de las películas dedicadas a Pavese, pero si uno ve las seis, cinco o seis que han hecho, pues eso funciona de otra manera distinta. Eso que decíamos en Ozu, 13 películas que son una película que no se confunde con ninguna de las 13 Algo parecido pasa a Hay una línea que atraviesa todo su cine y luego hay micro que agrupan como astros que se relacionan digamos, entre sí en torno a un centro, satélites en que giran en torno a un centro, está este trabajo digamos, con, otros, con otros. Y esto se realiza a base de lo que yo llamo, no he encontrado una palabra mejor, tomo, la tomo prestada de Jacobson, a través de transmutaciones. Eh, los estrofes siempre parten de textos ajenos, es una opción. ¿Por qué partir siempre de textos ajenos? Entre otras cosas por respeto. ¿Eh? Y porque, bueno, uh, si algunas cosas han sido bien dichas ya, uh, en todo caso, podemos uh, subrayarlas para el público o destacarlas, pero no merece volver a, a decirlas otra vez. Dejémosle que las diga. Uh, parten de estos literarios, de novelas, uh, de poemas, uh, de cartas, no hay jerarquía en este tema. Parten uh, de obras musicales, de óperas, de músicas escritas, por ejemplo, la música para, música para acompañamiento de una escena cinematográfica, de Schoenberg, una música que Schoenberg compone pensando en una posible película. Bueno, pues los Strauss le ponen imágenes a esa música de Schoenberg o cogen dos de las óperas de Schoenberg y las filman de una manera muy particular. Obras teatrales, desde Corneille hasta, por citar, uno de los más grandes autores franceses, o obras pictóricas, Cézanne, las dos películas dedicadas a Cézanne, la película propiamente dicha sobre Cézanne o la película sobre la visita al Louvre de Cézanne con uno de sus discípulos comentando los cuadros del Louvre, una de sus grandes obras maestras de los últimos, de los últimos años. Bueno, esta convertir en imágenes y sonidos partiendo de texto, con extraordinario respeto al texto manejado. Lo primero que hacen las películas de Strobe es poner en valor el texto de los otros, ¿eh? poner en valor el texto, señalarnos, mira, este texto tiene un enorme interés, debes acercarte a él y hacérnoslo conocer y señalarnos para que luego podamos investigarlo y añadir nuevos elementos a esa presentación, digamos, que ellos hacen del, del texto. Seleccionando algunos fragmentos, es apasionante comparar a veces los textos originales, están citados literalmente, ¿eh? literalmente, pero los criterios de selección, las obras a veces están completas totalmente, con el texto completo, el Otón de Corneille, no falta una sola sílaba del texto de Corneil, en, en, en Sicilia, basada en Vitorini. por el contrario es una selección muy particular de algunas páginas eh, del texto, no es menos interesante una operación que la otra, y las dos se complementan, a veces textos que se respetan íntegramente, textos por el contrario de los que se seleccionan, siempre, repito, literalmente lo que, eh, lo que pasa, luego les contaré lo que pasa en la película que van a ver, que van a ver ahora. Y última palabra para terminar, digamos, con esta especie de, de cálculo cogido un poco por los pelos. de, de los, El cine de Straub es un cine extraordinariamente sensual. Extraordinariamente sensual. Es uno de los cines más sensuales que existen. Es un cine donde eh, el rigor del trabajo, la búsqueda de la, del encuadre, cada encuadre, cada plano, de Straub busca el mejor punto de vista posible para ese plano bioscópico que van a filmar. La duración de los planos, eh, la perfección del Dolby Mono, un Dolby Mono eh, que nos permite apreciar el sonido, digamos, eh, como en, po en pocos eh, cineastas lo han eh, trabajado, produce un extraordinario placer material. Yo creo que no hay en este momento ningún cineasta que se pueda comparar a los Strobe en este territorio, en el territorio de lo que llamaríamos el placer de la materia cinematográfica. Uno tiene la sensación de que el cine de es no solo visual, es también áptico, táctil, es decir, tocamos uh, la imagen, tocamos el sonido, ¿eh? es algo que nos golpea. Dicen, el cine de Stroop es un cine frío, no, no, es exactamente lo contrario, es un cine ardiente, ¿eh? el problema es que lo es de una manera diferente, recuerden lo que contaba el otro día de Susan Sontag, eh, el, el sentido y el sentimiento pasado a través de la razón, por así decirlo, ¿no? filtrado a través de estos temas. Bueno, déjenme confesarles, si alguna vez he dicho el cineasta más importante de los últimos 50 años es sin duda Jean-Luc Godard, no creo que Straub esté por debajo y yo, personalmente, como espectador, si tuviera que elegir uno de los dos, elegiría Jean-Marie Straub, claramente, claramente. ¿eh? Como el cineasta que a mí más, yo diría, más placer cinematográfico me ha producido jamás. En, eh, no diría que sea el mejor, pero nadie ha filmado y ha mostrado el mundo, yo diría, con la intensidad con que han sido capaces de hacerlo, y afortunadamente sigue todavía haciéndolo, con 84, 85 años, Jean-Marie Straub. También, como no podía ser de otra manera, como dicen ahora también los políticos, eh, yo vi esta película por primera vez en televisión española. En día de, de, el 6 de septiembre de 1969, en la segunda cadena, que tantas veces me habrán oído ya contar, prácticamente todas mis grandes experiencias cinematográficas provienen de la segunda cadena de televisión, en pleno franquismo, un pequeño ciclo de cine alemán, ...cayó esta película, que yo sabía que existía porque como yo leía la prensa, leía los calles de cinema franceses... ...estaba advertido sobre lo que iba a ver pero también uno puede decir que lo que vi entonces eh, no solo llenó mis expectativas... ...sino mucho más todavía que entonces. Desde entonces me he convertido en miembro de, esa, de eso que algunos llaman de manera irónica... ...pero no me importa estar afiliado a, a esta internacional la Internacional Straubiana, ¿eh? que eh, seguimos, digamos, paso a paso el, el trabajo de este cineasta, que yo creo que es, sin duda, uno de los grandes eh, cineastas de la historia del o sea, cine. Cuando digo, este cineasta, estoy pensando siempre en la dupla, Guillet-Straub, ¿eh? eh, si quieren ustedes. Bueno, dicho esto, Crónica de ana Magdalena Bach, tercera película de la carrera de Jean-Marie Straub y Daniel Guillet, rodada entre agosto y octubre de 1967 y estrenada en el año 68. Eh, una, aceptenme la, la expresión, inmediatamente la desmentiré, una biografía de Johann Sebastian Bach, sin lugar a dudas uno de los más grandes músicos de la historia, si no el más grande. Quizás solo Beethoven puede colocarse eh, en cierta medida a su lado. No es azaroso también que Bach, aparte de esta película, haya sido eh, parte de las bandas sonoras de tantas películas de Strobe y que en un momento determinado el relevo lo toma Beethoven. No es azaroso tampoco. ¿eh? Los Strobes tienen un extraordinario video musical y un portentoso conocimiento de la música. Escuchar las, las bandas sonoras de los Strobe, también las elecciones musicales, es algo realmente notable. Eh, ¿Una biografía de Johann Sebastian Bach? No. En todo caso, una deconstrucción de la biografía de Johann Sebastian Bach, en dos sentidos. Primero, en el sentido de que, eh, la película no tiene nada que ver eh, con lo que entendemos por los biopics de artistas, es decir, esas películas a las que nos tiene acostumbrado el cine americano, algunas muy interesantes, por cierto, eh, de, nos cuentan la vida del artista, sobre todo del artista romántico, del artista atormentado, de sus amores, de su lucha por hacerse un lugar eh, al sol. Bueno, eh, esas películas basadas digamos, en la línea narrativa tradicional y convencional nada que ver con, con eso. Eh, cuando vean la película, descubrirán enseguida eh, que eh, el músico, que es un músico, y no un cualquier músico, el músico Gustav Leonhard, que interpreta a Juan Sebastián Bach, no se parece nada al único retrato que conocemos medianamente fidedigno de Johann Sebastián Bach, nada. Y, el parecido... ...el maquillaje, especialmente una de las normas típicas y tradicionales del cine, del biopic... ...que se parezca a los retratos que tenemos del, del personaje... ...pues no, Leonhard es exactamente físicamente todo lo opuesto que puede ser a la... ...¿por qué? porque es evidente que eso no les interesaba nada el parecido... ...como dice Stroh, con mucha gracia en un momento determinado, dice... ...quería evitar que Bach pareciera resucitar de la muerte que es lo que pasa en las películas normales, parece que el personaje resucita de la muerte para ponerse delante de las cámaras cinematográficas, no, no, no, aquí yo quiero que sea muy claro que hay un señor que hace de Juan Sebastián Bach, un señor que se llama Gustav Leonhard, luego volveré sobre, sobre Gustav Leonhard, un músico especializado, especializado en Bach, además, eh, y un músico al que no veremos, la película nos cuenta 30 años, 30 y tantos años de la vida de Bach, no envejece jamás. Pero tiene siempre el mismo aspecto, ¿eh? el mismo aspecto. ¿eh? Obviamente, no se trata de imitar el juego del, del biopic. Primera negación, el biopic, el film de biografía de artista. Eh, segunda negación, se trata de una película musical. Mm, dice Daniel yé con mucha gracia. Dice cuando nos planteamos la crónica de Ana Magdalena Bach. Las únicas películas musicales que nos interesaban eran las películas de los hermanos Mars, los números musicales de las películas de los hermanos Mars, y una película de Howard Hawks que se llama Los caballeros los prefieren rubias. Todo el resto del cine musical nos parecía detestable y queríamos ir, digamos, por otro lado. Es un film sobre la música, no es un, film, es un film, sobre la música, es film musical y que pone en escena la música. Una música que se utiliza no como acompañamiento, que es como suele utilizar en todas las películas convencionales, tampoco como comentario o para enfatizar determinados momentos, determinadas escenas, sino como materia puramente estética. Es decir, la música de Bach merece para los stops todos los respetos. Y la película lo primero que hace es poner en valor la música de Johann Sebastian Bach. Mostrar la música, dice Stroh, mostrar la música, fíjense en la expresión, mostrar la música, Podríamos traducir, dar a ver la música, dar a escuchar la música, requiere, esta película requiere ojos atentos y oídos atentos, dice, mostrar la música a gentes que van al cine, la gente va al cine, no va al cine a oír música, pero el reto que aceptamos es, es ese. Y, en segundo lugar, mostrar una historia de amor, la historia de amor entre Johann Sebastian Bach y su segunda esposa, Ana Magdalena, luego diré también algunas palabras sobre este sobre este aspecto, pero además hacer una película marxista, dice esto, hacer una película marxista, en que vamos a mostrar a la gente trabajando, ¿eh? el lugar, eh, ¿qué le pasaba a Bach? Pues Bach era un empleado, un empleado del, del concejo de Leipzig, de algunos príncipes, que tenía que producir sin parar eh, músicas, a veces por un salario, la, las estrecheces eh, de su vida, muchos hijos, una vida complicada, eh, eh, el costo de la vida sube y Bach se quejará en muchas de sus cartas que se conservan de lo poco que le pagan y le remuneran la música, la música que hace, mostrar esos aspectos materiales, por así decirlo, de la vida del artista. El genio eh, pasa, digamos, por el trabajo convencional, bueno, mostrar gente haciendo música, trabajando delante de la cámara, por eso todas las interpretaciones que van a ver son en sonido directo, tomado expresamente y filmado expresamente para la película, no son ni discos preexistentes, ni nada, son filmaciones, ¿eh? incluso cuando no veamos a los músicos tocar, la música que van a escuchar ustedes, a veces la vemos sobre grabados de la época, sobre facsímiles de las partituras o de los encabezamientos de las mismas, la música que estamos escuchando es una música tocada y grabada para, expresamente para la película por el equipo digamos, de músicos que, que Straubiller reúnen en, en torno a sí. Cada fragmento mostrado es ejecutado, por tanto, en sonido directo y siempre mostrado en un solo plano, recuerdan la idea del plano bioscópico. Cada filmación respeta la música en su integridad. A veces la intervención se limita a un movimiento de cámara en algún pequeño momento, eh, unos planos más largos. Eh, bueno, hay todo tipo de variaciones, pero que ahora no, no, no hay tiempo de, de explicar. Todos los fragmentos que van a ver ustedes, eh, que van a escuchar y que algunos van a ver. Eh, han sido interpretados o dirigidos para la película por Gustav Leonhard, por el músico que eligen para interpretar a Johann Sebastian Bach. Es interesante conocer que la película forma parte integral de un movimiento de renovación musical que se comienza a gestar a finales de los 50 y principios de los 60, en la manera de interpretar eso que se llamaba antes la música antigua es decir, volver a los instrumentos de época volver a reconstruir la manera en que esa música se producía ¿Quién es el pionero de esa escuela? Gustav Leonhard y fíjense ustedes ¿saben cómo llegan Straub y Gilles a Gustav Leonhard? No a través de un amigo de Straub le presta a Marie Straub uno de los primeros discos que Gustav Leonhard grabó el arte de la fuga de Johann Sebastian Bach. Stravinsky, oye, en el disco dice queremos a este músico para que interprete a Bach, sin haber visto ni siquiera una foto de Gustav Leonhard. es decir, una elección musical, por así decirlo, una elección musical. Luego, Leonhard se convertirá en la cabeza o una de las cabezas fundamentales de ese movimiento de renovación de la manera de interpretar la música antigua y en general la, la música de Bach con Nicolás Arnoncourt, presente en la película también, ¿eh? tocando su violonchelo e interpretando uno de los papeles muy breve en, en la película. Eh, un proyecto largamente acariciado. Eh, con 21 años, Strobe ya quería hacer una película sobre la vida de Johann Sebastián Bach. Y ni corto ni perezoso, el joven Straub, eh, se dirige al cineasta que en ese momento le parece el más uh, interesante de los que él lo ha visto, que es Robert Bresson, <ríe> en cómo se ligan las cosas. Y se presenta en casa de Bresson con el guión de la crónica de Am Estamos en 1955, 13 años antes de que la película se haga. Y Bresson lee el guión y le dice a Straub, lo tiene que hacer usted. <ríe> Eh, eh, Esto vuelve a sus cosas. En el año 59 se exiliará a Alemania para no hacer el servicio militar en Argelia, que está en ese momento en plena insurrección, en la lucha de liberación nacional argelina, para no servir, digamos, en el ejército francés contra eh, los argelinos. y, Comenzará el arduo, largo y complejo trabajo de en un país que no es el tuyo, en un lugar donde no conoces a nadie, de poner en pie ese proyecto que va a desembocar en 1967 en una película a la vez muy modesta y muy ambiciosa, ¿eh? muy modesta y muy ambiciosa, que es la crónica de Ana Magdalena, Magdalena Baja, Película que cronológicamente, si quieren ustedes, cubre una parte de la vida de Bach, desde 1720 hasta su muerte en 1757, eh, la parte, a partir de su segundo matrimonio, cuando, eh, pocos meses antes de que Bach tome la decisión de aceptar la oferta del consejo de Leipzig para hacerse cargo de la música de las dos grandes iglesias de Leipzig, de Santo Tomás y San Nicolás, eh, de las que será cantor eh, durante, hasta, su, hasta, su, hasta su muerte. Al margen de las ejecuciones musicales, la película está compuesta únicamente de ejecuciones musicales, porque esto debería haberlo dicho antes cuando he dicho lo de la biografía del artista. Para los Strobes, la biografía de un músico como Bach es la música, no es sus peripecias vitales, o al menos no lo esencial. Lo esencial de la biografía del artista es su arte. Y eso es lo que tenemos que poner en escena, por decirlo rápidamente, ¿eh? esos momentos musicales. La película encadena una serie de interpretaciones musicales en orden rigurosamente cronológico de obras que Bach va componiendo hasta llegar a la última interrupta arte de la fuga, ¿no? en el momento que queda incompleto el último canon del arte de la fuga con su muerte. A estas ejecuciones musicales se le une... La historia de amor, por así decirlo. La historia de amor contada no tampoco de una manera muy poco convencional. Muy poco convencional. Los momentos familiares de Bach. De una, algunos son de una belleza indescriptible, yo diría, precisamente por lo pocos que son y lo escuetos que son. No esperen efusiones románticas. Por el contrario, un cineasta que destila los sentimientos en apenas un gesto, una mano colocada sobre el hombro. Eh, eh, un momento realmente mágico el momento en que les, para que les, tres momentos digamos de estas relaciones familiares momento en que Ana Magdalena Bach sentada al, al clave toca una de las piezas que su marido ha compuesto para ella porque ella era clavecinista y cantante para que tocara eh, para que tocara una gabota y eh, está junto a ella está una de sus hijas mientras la voz en off de Ana Magdalena nos cuenta que esa hija va a morir, van a, varios hijos, morirán muy jóvenes, la cámara se acerca en un y luego, en un momento determinado, hasta hace, vemos que Ana Magdalena, cuando termina de interpretar la gavota, mira hacia abajo, no hay contraplano de lo que ve, ya sabemos lo que hay abajo, la niña, no hace falta más, por decirlo de alguna manera, lo que se puede mostrar con menos, no hace falta mostrarlo con más, nunca incurrir, digamos, en ese gesto. O... Ese momento en el que Bach está redactando un memorial de agravios destinado a sus patrones, en los que Gustav Leonhard lee mientras, el texto que está escribiendo y Ana Magdalena está junto a él, en una ventana, el plano de Ana Magdalena, que no sabemos dónde está, en relación al, cuando cambie por tercera vez de plano, veremos que ella pasa por detrás de él, le pone la mano en el hombro y se sienta en la ventana, ni un solo gesto más de la relación amorosa o oh, el momento para mi gusto más emocionante de la, de la película hacia el final de la película verán ustedes Juan Sebastián Bach la voz de Ana Magdalena Bach nos cuenta que Bach ha hecho un viaje a Berlín invitado por el rey de Prusia de donde saldrá eh, la ofrenda musical y todas estas cosas ¿eh? Eh, en ese momento Ana Magdalena ha caído enferma y la vemos en, el, en, su, en su lecho, tiene un pequeño pájaro que le han regalado tal, eh, y eh, en un momento determinado, en un momento determinado eh, Bach oh, oh, stop, eh, y Huyé montan sobre este texto de Ana Magdalena un fragmento, un dúo, el dúo primero de la cantata 140. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver que sea la 140 o No, bueno, tiene mucho que ver. Cuando uno, lo verán en los subtítulos del texto. Eh, dúo de bajo y soprano. Eh, ¿Y qué cantan? Es el alma y Cristo que dialogan. ¿Y qué cantan? Él es, Juan Sebastián está en Berlín, Ana Magdalena está enferma en Leipzig. ¿Qué cantan? Cuando vuelves querido pregunta la, Y contesta, vengo ya. Es decir, es el momento probablemente más hermoso de la película en la que lo divino y lo humano, si quieren ustedes, fíjense que Strobes está estrictamente materialista y sin embargo en este momento uno no puede dejar de sentir un cierto escalofrío de la combinación. Mientras lo que vemos es dos árboles mecidos por el viento, separados y mecidos por el viento, escuchamos la música de Juan Sebastián Bach, eh, y eh, el texto nos indica eh, que se están poniendo ahí, digamos, eh, se están enlazando estos dos, eh, estos dos niveles. Eh, la película se llama Crónica de Ana Magdalena Bach, pero no existe la Crónica de Ana Magdalena Bach. Mm, conviene que lo sepan, no hay tal crónica. Hay un libro que encontrarán ustedes en las librerías que se llama Crónica de Ana Magdalena Bach pero es un libro apócrifo, es decir, mejor dicho apócrifo no, es una novela escrita por una escritora llamada Esther Meinel, una escritora inglesa, publicada anónimamente en Alemania en el año 1925 y en la que bueno, se relata como si Ana Magdalena nos contara la, su biografía y su relación con el gran, con el gran músico. En las traducciones castellanas que yo tengo y las que he podido ojear, jamás se dice que este libro está escrito por... que es una novela, que está escrito por una persona que no se llama Dal Navaj, y pasa el equívoco de que estamos ante una crónica de Dal Todos los textos de la película provienen, por el contrario, de la nota necrológica escrita por uno de los hijos de Bach, por Carl Philippe Manuel Bach, uno de los hijos también músico. y por los estados de cuentas, <risa> la economía tiene mucha importancia en la, en la película, aunque no lo parezca, y de los libros de cuentas de las cortes en las que Johann Sebastian había, tra había trabajado. La intervención de Straubillet yes, eh, está limitada a palabras de enlace entre esos textos, pero no hay un solo texto que les pertenezca, por así decirlo, de lo que van a escuchar. El repertorio de músicas es muy largo y muy... no merece la pena que nos detengamos. Bueno, eh, para ir terminando y dejándoles con lo que realmente importa. Eh, la película es, yo diría, como todas las películas de los Strobe, eso Strobe, es una película extremadamente simple, que solo pide al espectador que cambie su registro de manera de enfrentarse a las, a, a las películas. Que no busque lo que la película no le da y que por el contrario, de alguna manera, se concentre en lo que la película le da. La película le da eh, unas interpretaciones musicales extraordinarias. Gustave Leonhard, ya lo he dicho antes, es uno de los grandes intérpretes de Bach, los que hemos tenido la suerte de oírle en directo a Gustave no eh, eh, Podemos <ríe> constatar. Y luego el admirable trabajo de Louis Oshé, es un colaborador habitual de los stop durante muchos años, el técnico de sonido que graba las filmaciones. Eh, un solo micrófono para cada filmación, independiente de que sea una orquesta, un clavecín, ¿tale? un solo micrófono, una perspectiva, por tanto, una perspectiva sonora cada vez, verán ustedes que eh, algunas de las eh, intervenciones, sobre todo las más complejas, por ejemplo, el coro de apertura de La pasión según San Mateo, eh, está rodada en una... La iglesia, la Thomas Kirche de Leipzig, donde se estrenó, fue modificada después y por tanto ya no tiene la disposición que tenía cuando tenía Bach y Bach, eh, los Straub han buscado una iglesia en Alemania que tuviera un dispositivo similar. Bueno, la cámara está colocada en un lateral del coro, el coro y hacia el fondo están dispuestas todas las fuerzas orquestales. Eh, es una perspectiva que no es la perspectiva de los discos estéreos, es la perspectiva, digamos, de, un, de alguien que está colocado ahí exactamente. Es decir, nosotros, espectadores, en cada lugar, en cada plano bioscópico, estamos en un lugar de escucha, en un lugar de visión y en un lugar de escucha. Hay muchos cineastas que trabajan los más interesantes el punto, el punto de vista, pero no trabajan el punto de vista auditivo. Aquí sí, gracias a Estrobio y Eche, se toman todo el, cuidado, eh, todo el cuidado de hacernos oír como oiríamos si estuviéramos, digamos, ahí. El sonido mono contribuye al mismo tiempo a la sequedad y a la precisión, sin el juego, digamos, del estéreo. Una última anécdota para terminar. En un momento terminado, cuando lo, la película parecía que no iba a poder hacerse después de estar prácticamente todo montado, Straub tiene una gran oferta, dicen, y si... Fuera Herbert von Karajan, el que interpretara a Johann Sebastian Bach, todos los problemas financieros acabarían. Dice, prefiero no hacer la película. No quiero a, a, a, farsantes musicales en, en, en, haciendo esto. Bueno, mi esperanza sería que esta película se le sirviera de acicate para ver más películas de esto, Repito, yo creo que es uno de los grandes... Actualmente, cineastas vivos, con Jean-Luc Godard, los dos grandes cineastas vivos. ¿eh? Los dos grandes cineastas. Curiosamente, además, ahora son vecinos, incluso hasta de pueblo. ¿eh? Stobse, por fin, se ha instalado junto a, en Gol, en Suiza, junto al mismo sitio que vive Godard, pero eso son anécdotas. También deben ustedes saber que los últimos eh, dineros necesarios para la postproducción de la película, las puso de su bolsillo Jean-Luc Godard, ¿eh? que siempre de manera se ha sentido, digamos, solidario, siendo su cine muy distinto de Stroop, eh, siempre ha apreciado digamos, lo que Stroop tenía entre manos. Eh, no diría más y dejaremos a Johann Sebastian Bach, a Jan-Marie Straub y a Daniel Lille que hablen ellos. Eh, gracias.